Hola a todos, hoy voy a hacer algo diferente. Eh, seguro que habéis visto este logo en algún momento. Eh, es el logo del blog para aprender español. Lo habéis visto en YouTube, lo habéis visto en, en blogs, en publicaciones... Bueno, pues hoy voy a hacer algo diferente y es que quiero hablar con María Ballesteros. ¿Y quién es María Ballesteros? Pues es la creadora de el blog para aprender español. Hola María, ¿qué tal estás? Pues encantada de estar aquí contigo hoy. Alicia, ¿qué te voy a decir? Genial, Contentar. siempre es un gusto hablar contigo y quería aprovechar esta, esta oportunidad eh, para que todos podamos aprender más de tu experiencia, tanto como profe, eh, profesora de español online como emprendedora Porque además el otro día estuvimos hablando Y me dijiste que hay una fecha especial Hay un aniversario especial, cuéntanos Bueno, sí, pues que todos decimos esta frase ¿no? Que El tiempo vuela, el tiempo vuela Y eh, este año en abril, o sea, va, vamos a cumplir ya 10 años de proyecto 10 años 10 años, ¿no? Es una fecha grande, ¿no? Que... Por supuesto, he pasado por todas las fases que hemos pasado todos, ¿no? de eh, momentos de, de decepción, de trabajar muy duro y no encontrar resultado, pero eh, mi balance de los 10 años es positivo porque, de hecho, bueno, pues aquí estoy eh, para contarlo porque sigo trabajando con mucha ilusión, o sea que al final el balance es muy, muy positivo. Claro, pues más es 10 años estamos hablando de 2011 que Bien, en ese sí. momento no apenas había herramientas digitales para sacar un proyecto de educación online, ¿no? Ahí no había, sí. bueno, no sé, supongo que creo que Instagram estaba empezando, eh, bueno, Canva, todo eso no había, eh, YouTube yo no sí. sé si consideraba algo, un medio bueno, para, para más educativo, bueno, ¿Cómo es que ya el, el concepto. Porque tuvo que ser súper difícil. Sí, la verdad es que eh, yo recuerdo cuando empezó el blog para aprender español, que cuando yo explicaba a la gente, he comenzado un blog y hago materiales y eh, me miraban como ¡Qué, qué bien! ¡Pobrecilla! Encuentra un trabajo, hija, ¿sabes? Eh, sí, me encontraba esto. Bueno, pues por un lado estaba el reto en sí de también pues que comenzaba algo que tampoco yo sabía hasta dónde podía llegar y si realmente se podía transformar en mi medio de vida, en algo no, donde... de la de, de la enseñanza de español presencial? Sí, sí, sí. Yo llevaba ya, pues yo comencé a ser profesora de español en 2002-2003 aproximadamente, desde que acabé la universidad, que me formé desde el principio en la enseñanza específica de español y... Y, y bueno, pues claro, yo ya había sido profesora, pues no sé, 10 años aproximadamente. Y en ese momento, pues eh, sabía que por un lado yo no quería opositar para ser profesora de secundaria. Ya sabía que eso, o sea, trabajar en secundaria enseñando inglés en España. Yo ya estaba en España después de haber vivido en otros países. Sabía que eso lo descartaba de algo que yo quisiera hacer. Eh, y claro, había trabajado ya mucho tiempo en escuelas privadas de español como lengua extranjera. Y bueno, pues 2011 es un momento de una crisis internacional que todos conocemos. Eh, las escuelas de español aquí en Madrid y en más países me imagino, pero aquí en Madrid y en más ciudades, quiero decir, eh, pues comenzaron a tener muchas dificultades y bueno, era como ver un barco que se hunde. Eh, las condiciones eh, nunca fueron especialmente buenas, tanto condiciones laborales como al final tu, tu circunstancia como profesor, ¿no? Porque eh, llegas ahí a una escuela... te comprendo bien. ¿sí? Me comprendes. Y mucha gente que escuche esto, muchos profesores, lo comprenderán, ¿no? Que, bueno, pues las condiciones de horarios, de salario, etcétera, etcétera. Y también de una cosa muy importante que es del desarrollo personal, ¿no? Que ya llegas ahí y si tú funcionas en una escuela es muy difícil eh, que tu rol... Eh, se desarrolle, progrese. Entonces yo me encontraba ahí, pues no sé cuántos años tenía, pues alrededor de los 30 años. Es muy fácil contarlo porque son bien, ¿no? <ríe> me encontraba yo ahí con mis 32, 33 años, eh, un poco como pensando, ¿qué hago ahora? Y eh, pues sí, había algunos proyectos de español en la red, pero muy, muy pocos y fue algo que yo desde hacía tiempo... Eh, pues lo, lo había estado pensando ya Ay, pues podría hacer algo materiales de calidad eh, materiales para clases mm, foros para que estudiantes participen desde sus países y bueno un poco esa idea se transformó también en y sí comienzo el blog con materiales de calidad para crear pues un poco de autoridad que la gente credibilidad que se viera que era un proyecto serio me puede servir también pues, para darme a conocer y en algún momento, quién sabe, puedo ofrecer algo. Y bueno, eh, los primeros meses del blog para aprender español no tenía muy claro qué era eso que yo quería ofrecer. Y entonces, bueno, luego empecé a estudiar pues, la viabilidad y la realidad ¿no? de eh, todos, bueno, muchos profesores, yo creo que aquí también vais a entender, hemos pensado en la idea de tener tu escuela, ¿no? Es como... Pero claro, al mismo tiempo era este momento en Madrid en las que escuelas cerraban, pero vamos, sí. eh, una tras otra. Y claro, además tener una escuela requiere una inversión eh, económica eh, y una serie de cosas que no era mi momento para eso, ni era el momento creo en general para eso. Entonces, no sé, como unas cosas llevaron a otras y, y apareció esta idea de ofrecer clases por Skype. Y como tú estabas diciendo antes, que decías, ah, Instagram estaba empezando y tal. Sí, absolutamente. En ese momento la red principal que estaba ahí, que explotó, era Facebook. Eh, y bueno, pues generar confianza en otras vías, tipo YouTube, eh, era un reto difícil. Y luego al mismo tiempo no había referencias. No había muchas referencias y además eh, te diluías un poco en que estabas haciendo algo poco serio. Entonces era muy importante pues el trabajar en esa calidad, eh, en, en ofrecer algo de calidad, algo muy honesto. Pues mira, es que soy una profesora de español, te voy a explicar esto como lo he explicado un montón de veces que sé que funciona porque ya he tenido tiempo de experimentar las que no funcionan. No quiero decir que es que yo lo haga perfecto. He tenido ya el tiempo, la experiencia de equivocarme y corregirme. Entonces. Y bueno, sí que es muy importante lo del de, eh, tipo de mm, herramientas que teníamos. Eh, ahora yo sé que tú escribes un mm, in, pretérito indefinido en Google, imágenes, y tienes ya eh, tableros, un montón de recursos que tienes la clase hecha, pero en aquel momento... Eh, era un reto enorme el decir tengo que y no lo había yo no tenía yo no podía decir ay pues si lo hacen otros lo hago yo no es que en ese momento y yo no. recuerdo tus recursos de hecho alguna vez te lo he comentado eh, cuando yo trabajaba presencial y tus recursos uh -huh. volaban por ahí era como bueno y luego era como va ah, mira la, la de internet no la o sea, que tenía el blog y tal tus fichas de, de gramática y todo eso yo creo que todos eh, ya te digo, incluso ya te digo, en la parte presencial eh, los hemos usado o te hemos tenido siempre presente. Eh, tu, tu emprendimiento nació ahí de una crisis, esto que nos estás contando, y por eso me parece muy interesante eh, tener esta charla contigo porque ahora hay otra crisis, tenemos la, la pandemia y eh, hay un montón de profesores que se han visto obligados a pasar a la enseñanza virtual y, y muchos también están viendo la posibilidad de crear sus propios negocios. Eh, en general, eh, para mí, claro, eres un referente porque no es que solo seas profesora de español, que ya es un reto, es que eres profesora de español online, que es otro mundo, otro reto, otra cosa diferente, y eh, no solo eso, sino que tienes tu propio negocio de clases de español online y lo llevas manteniendo 10 años. O sea, que eso ya es eh, un, el triple eh, un tirabuzón. De, <ríe> me parece algo súper complicado. Hay mucha gente que se está lanzando ahora a, a emprender, a querer hacer lo que, tú, lo, lo que tú haces, a tener lo que tú tienes. Eh, si alguien quiere seguir tus pasos, ¿Qué, ¿Qué puedes decirle? ¿Qué has hecho tú que, que crees que los demás deberían hacer? No, no tanto a lo mejor centrado en ti, pero ¿qué pasos, bajo tu experiencia, crees que, que es necesario hacer? Bueno, pues es que lo primero de todo, eh, percibir este trabajo, bueno, cada uno tiene sus circunstancias, pero para mí es muy importante que ha sido un proyecto con el, que, con el cual he tenido un compromiso personal, muy muy grande eh, para mí ser profesora de español es algo completamente vocacional a mí me encanta mi trabajo me encantaba en el aula presencial y de hecho pues cuando ahora tengo oportunidades de tener de estar en un aula con la persona no como pues en las correcciones, en los exámenes del DELE cosas así lo disfruto muchísimo pero bueno entonces la primera parte es esa te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo eh, pero mucho, ¿por qué? porque meterte en un proyecto eh, en, el que eres, en el cual vas a ser un emprendedor eh, va a requerir mucha energía y mucho trabajo eh, yo antes he dicho que yo no tenía el dinero o no quería buscarlo o no me parecía lo apropiado en ese momento eh, no me parecía el momento de buscar el dinero para crear una escuela física aquí en Madrid eh, pero yo tenía claro que yo tenía otro tipo de compromiso con mi proyecto que no era económico, y iba a ser de tiempo entonces para poder dedicar esa energía, ese tiempo y ganas, ilusión, etcétera, necesitas todos esos componentes porque el camino, mm, estás abriendo una puerta a un camino que no es un camino de, de, de arco iris y tal es decir, que requiere mucho trabajo, mucha constancia, mucha perseverancia no, y estar muy concentrado en lo que tú estás haciendo, tus objetivos, no distraerte. Yo no tenía tantos elementos distractores en aquel momento. Elementos distractores es como estoy llamando a la competencia directa, uh -huh. ¿vale? Eh, es porque ahora si hablamos en el plano negocio, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que ahora es muy fácil distraerse porque tú abres cualquier red social... Eh, y hay un montón de profesores y un montón de mm, personas que quieren desarrollar proyectos para encontrar clases como un, habrá de todo tipo algunos quieren desarrollar algo eh, a más largo plazo, pero también hay muchas personas pues lo que hemos dicho que se están transformando por necesidad, tienen que buscar trabajos, bueno, eh, una cosa es encontrar algunas clases sueltas para ganar un dinero y otra cosa es ya decir, bueno, yo quiero hacer aquí una proyección y quiero desarrollar esto en otro nivel, pues eso requiere mucho trabajo. Y para poder hacerlo, pues vas a tener que tener mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo. Entonces, perseverancia, eh, centrarse en lo que estamos haciendo, no dejarse llevar por distracciones, eh, marcarse objetivos. Tampoco necesitamos aquí... Eh, cada persona trabaja de una manera. Eh, eh, mi objetivo principal, ¿cuál es? Eh, crear eh, contenidos de calidad para de esa manera eh, diferenciar, o sea, yo me quiero diferenciar de los demás eh, por hacer productos de calidad, nuestro producto, es queso, nuestro producto en sí, ¿cuál es? Eh, claro, tenemos dos. Uno es la clase, por supuesto, que mis clases sean buenas para que mis estudiantes quieran continuar y me recomienden, etc. Pero luego a nivel de la visibilidad online que tenemos, eh, yo creo que hay que crear productos de calidad eh, pues para poder posicionarte por ellos mismos. Ellos, ellos son nuestro escaparate, entonces eso para mí yo lo tengo muy claro y... y es un lugar donde tengo que continuar invirtiendo tiempo siempre. Eh, no puedo, aunque yo tengo una librería o no sé, pues tengo un blog con un montón de actividades, eh, muchos vídeos en YouTube, etcétera, está claro que hay dos motivos principales por los cuales nunca se pueden dejar, no podemos parar de hacerlo, eh, que son, creo que, muy obvios. Uno es el posicionamiento online, que si quieres tener presencia tienes que estar. Pero hay que crear, pues hay que crear, intentar crear materiales que sean significativos, que, que, que, sean, que tengan pues de calidad, de un, que funcionen, que sean atractivos. Entonces tenemos que cuidar tantas cosas, ¿no? El diseño, pero el contenido... Eh, Cuándo lo quieres sacar, etcétera. Entonces, bueno, que es que esto continúa, nunca, nunca no, se acaba. No para nunca. El trabajo para toda la vida. ¿Qué recursos para esos profes que se han tenido que, que reinventar, aunque sea temporalmente, porque te han puesto en esa situación de, mm. de tienes que dar clases online, nunca te ha gustado, pero las tienes que dar? Eh, ¿Qué recursos no deben faltar para ser profe online, profe de español online? A nivel ya este, este y este. O sea, ¿cuál, ¿Cuál dirías que son tus tres herramientas? Hay millones hoy en día, pero el PAD básico. Bueno, yo creo que cada profesor eh, lo que tiene que hacer, mira, ahora voy a llamar elemento distractor, no a la competencia, sino a la cantidad de recursos que hay, que esto de verdad es un cambio tan radical. Eh, creo que el profesor no se tiene que dejar distraer y además apabullar un poco, ¿no? porque es que esto es de verdad apabullante, ¿no? eh, por la, la cantidad de recursos que hay. Entonces yo creo que cada uno tiene que crear ese pack en el cual se sienta cómodo, porque cuando te sientas cómodo con unos recursos seguramente que tú mismo vas a querer y, eh, pasar a otros te va a, te va a apetecer experimentar con otros materiales como nos ha pasado anteriormente en el aula eh, en el aula presencial ¿no? que pues, mm. cuando empiezas estás ahí con el libro o con lo que te has preparado y luego te vas soltando pues esto es un medio que, que podemos hacer como un poco esta analogía ¿no? eh, eh, pero básico básico primero eh, familiarizarte con la plataforma online que estés utilizando eh, para poder utilizar correctamente sus recursos, porque ya por ellos mismos te puedes montar la clase. Es decir, si es Zoom, pues aprendes a utilizar pues, la pizarra, el chat, no sé qué, cosas que pueden parecer luego, cuando nos hemos habituado, tan normales como escribir en tu agenda, pero es verdad que al principio eh, todo te supera un poco, ¿no? Y luego, bueno... No sé, hay cosas muy básicas que funcionan, desde los PowerPoints que hemos usado, que luego hemos imprimido en la clase online, o hemos hecho la presentación en una pizarra, pues que eso lo podemos, cualquier material, yo creo que te lo puedes llevar a la clase online. Eh, eh, para mí es muy útil utilizar, por ejemplo, Canva, ¿no? Para los diseños. Eh, Geniali me ha abierto, pues, una puerta muy interesante, pues, porque puedes hacer... Eh, estas actividades que a los estudiantes les gustan mucho, pero tampoco mmm, veo necesario. Vivido, toda tu vida profesional sin genial y, y fenomenal? A eso me refiero, claro. que, no hay que, eh, que no hay que dejarse un poco eso, ni, ni dejarte distraer, ni que te afecte, ¿no? Que dices, ay, eh, no estoy al día con esto, ¿no? Es que os, ya, esto sí que os lo digo, nunca vamos a estar al 100% al día porque no paran de salir herramientas ahora mismo. Y yo creo que tampoco nos necesitamos perdernos en, en clases donde hay... que tú puedes hacer la tecnología desde el punto de vista de, donde te sientas cómodo. Eso es muy importante, porque lo importante en sí no es el material, es cómo has trasladado la actividad, la has dinamizado. Entonces hay muchas maneras. Y yo a día de hoy sigo, vamos, que me encanta tener mis tarjetitas físicas y se las enseño al estudiante y juego con ellas. y O sea que... Yo creo que cada estudiante, cada profesor tiene que crear, ir creando su, cómo podemos llamar, su banco de herramientas online eh, dentro de un campo en el que se sienta cómodo y sobre todo no sentirte agobiado y estresado porque eh, no sabes utilizar una herramienta. Porque lo que también he aprendido es que eh, con un poco de tiempo puedes manejar todas las herramientas del mundo. Es decir, todo. que todo es tiempo. Y hablando de tiempo, una cosa que tenemos los profesores de español online es que no tenemos una sala de profesor. Lo que antes era normal, que, que eh, compartías tus alegrías, tus miserias, tus días eh, horribles, tu cansancio, eh, ahora online somos un poco luego solitarios y tú llevas 10 años. Que El trabajo en solitario es muy duro también. ¿Cómo, cómo lidias tú con eso? Bueno, pues, bueno, la primera parte de la creación del blog fuimos dos profesoras, que las dos habíamos trabajado en una escuela anteriormente, pero sí que es verdad que después continué el proyecto yo sola y sí, tuve unos años que estaba, me sentía muy, como tú dices, lobo solitario, además. Bueno, ahora sí, no... pero sí que en ese momento... Yo en aquel así hubo unos años que me sentí muy, muy sola, es verdad. Eh, y por otro lado, además, yo ya tenía ahí una agenda de clases que no me permitía estar investigando demasiado, ¿no? Entonces sí que tengo que admitir que a mí, por ejemplo, en Instagram me ha ayudado a, a conocer pues, un grupo de profesores que además conocía ya su trabajo de antes y, y a, es como que tienes un claustro virtual, que además es como no sé como en la película Avengers o algo así, ¿no? Tienes un claustro virtual, para mí, ¿eh? Eh, de super profesores, que pues eh, con las personas que hablo más o intercambio comentarios de un material que hayan hecho y que lo publican y tal, es porque es algo que me llama mucho la atención y me parece genial, eh, pero es verdad que es virtual. Sí. Pero bueno, a mí sí que la, sí que me ha ayudado, me acompaña, me acompaña. Lo he hecho de menos el claustro, o sea, me encantaría que hubiera una sala en la que pudiéramos entrar, comentar cómo ha sido la última clase, eh, recibir algún consejo, darlo. Claro. Y además es que lo que yo creo que es una pena que los profesores que nunca hayan trabajado en aula presencial, por ejemplo, yo tengo que decir que he aprendido mucho y sigo aprendiendo de formación formal, es decir, pues cursos del Cervantes o de otras, o de otras escuelas, universidades, etcétera, todo lo que hemos estudiado, ah, que esto también es un punto importante, yo nunca he parado de formarme y sigo, o sea, yo tengo como cada año tengo que hacer mínimo un curso mínimo, no, no es tanto, pero bueno, es difícil con el trabajo, tengo dos niñas, etcétera, bueno, que la formación continúa eh, pero a ver que me despisto así, pero claro, que eh, yo he aprendido muchísimo eh, en mis primeros años, cuando era una profesora súper inexperta, eh, que tenía toda esa teoría, pero luego eh, todos sabemos que una cosa es la teoría y otra es... Claro, eh, es y... claro pero es que algo tan básico como es enseñar el presente irregular, eh, si no lo has hecho nunca, pues fíjate. Eh, es como, bueno, o al menos yo que a lo mejor yo he cometido el error de sobreprepararme las, eh, las clases de más siempre, pero no, bueno. Yo siempre les digo a los que están empezando, digo plan A, plan B, plan C, plan D, porque nunca sabes por dónde por donde te va a salir la cosa y siempre lo tienes ahí ya como material. Bueno, hasta, hasta que controlas los tiempos, no la, secuenci la secuenciación de una unidad didáctica, bueno, es que es muy es más complejo. Entonces, lo mejor es mejor que sobre, que no que falte en una clase, porque no hay nada peor como no tener tablas, no tener la experiencia y quedarte de repente sin nada que hacer. Sí, Cuando eso lo hemos tienes experiencia, alguna vez. ¿no? que, que el, En el online, la educación online, nadie te va si estás tú solo. Nadie te va a pedir credenciales de tus títulos o si te has formado la experiencia uh -huh. y parece como algo secundario, pero sí, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que la yo personalmente si tengo que lidiar con todo el tema eh, de empresa, ¿no? de marketing digital, historias, tal, estrategias y tal, y, te, y lidiar además con la propia profesión de ser profesor, ser buen profesor, preparar material, que ya he lidiado antes, ¿no? después de toda la experiencia, pero no me mm. puedo imaginar meterme en este fregado sin experiencia o sin experiencia ni siquiera, bueno, sin formación y sin, porque ahí durante muchos años cuando uno empieza está preparando y preparando y preparando y, y, y sufriendo ahí, funcionará, sí, sí, funcionará sí, sí. y eso es muy importante. Sí. Sí, sí, sí, yo también, o sea, a mí también me parece un auténtico reto, o sea, yo pienso en mí, en mis primeras clases presenciales de mi carrera, ¿no? Que yo creo que comencé a dar algunos cursos de inglés en programas de la Unión Europea y pues tenía grupos de trabajadores adultos en Madrid, muy, muy numerosos, porque eran estos grupos, eran cursos del FORCEM que eran gratuitos para, para las empresas, que todavía se hacen, ¿no? Para, para trabajadores o personas que están en el paro y tal, y claro, yo era muy joven, no, no había dado muchas clases, y, o, o ninguna, o sea, esto es cuando empezaba, y uf, yo recuerdo que... Pero aprendí mucho, aprendí mucho. Bueno, primero, claro, tienes tu formación y tus conocimientos, que eso, claro, eso no te lo puede quitar nadie, ¿no? Que sepas por qué se utiliza aquí este tiempo. O entender, entender nociones básicas de metodología neurolingüística que a ti te ayudan como profesor a comprender cómo eh, un estudiante va a aprender el idioma, ¿no? Y cómo... Entonces, bueno, todo, todo eso está ahí, pero la experiencia de tablas de estar en la clase, bueno, pues. Yo aprendí mucho, mucho en el claustro, de verdad, o sea, yo eh, nunca estaré suficientemente agradecida a las compañeras con las que, compañeras y compañeros, pero me tengo que decir que la realidad es que la mayoría eran mujeres, así que digo compañeras, eh, con quienes me he cruzado en mi carrera cuando daba clase presencial, yo he aprendido muchísimo de ellos y de verdad eso es algo que yo nunca estaré, o sea, les debo mucho. Ah. Sí, es muy importante ya te digo lo que hemos dicho antes eh, son tres frentes no solo la propia profesión sino adaptarla al online y encima hacer un emprendimiento ahí eh, a mí bueno me, me imagino que ahora ¿no? Si sí, tengo claro, que lidiar con las tres cosas desde el comienzo a la vez o sea pff. claro pero fíjate Alicia que ahora hay ya formación específica para ser profesor online entonces no, no, que para esto... es... Claro, estas personas ya, estos profesores de español, eh, ya llegan con un, aunque no tengan la experiencia, sí que llegan con una perspectiva que les han dicho, eh, está este programa, búscate, usa el drive, eh, comparte un PDF o usa esta actividad interactiva. Pero bueno, sí que es verdad que eso no, nosotras, eso, tú tampoco, o sea, interesa, nosotros no lo tuvimos. Exactamente, muy interesante y por eso me interesa, o sea, me interesaba esta charla y que, que la gente pudiese escucharte porque hay otras vías, ¿no? Y tú has tenido, yo creo, la más difícil, ¿no? La más agreste de todas. Sí, ¿no? Entonces, la, la, la palabra siempre, agreste se acerca así. Claro, siempre puede ser como una referencia porque parece que necesitamos hacer tal y tal y es como, bueno, sí y no, pero dentro de la, de la pura coherencia normal. No, no hay que hacer tampoco el pino puente aunque es maravilloso tener un montón de opciones yo te quería preguntar porque este año ha sido muy bueno este año y el año pasado ha sido bastante durillo para todos uh -huh. los profes eh, y los profes online también lo hemos lo hemos sufrido bastante con una sobrecarga de trabajo brutal sé que te ha pasado a ti ya lo hemos hablado uh -huh. en privado yo personalmente estoy de un poco de resaca emocional porque todo el planeta está pasando por lo mismo, mis estudiantes también, cada uno te cuenta sus historias, a veces hay historias bastante trágicas detrás, eh, y bueno, tú estás un poco, pues estás enseñando español, pero también hay esa parte psicológica de apoyo, de motivación, de un poquito de, de, de, de dar un feedback, porque no somos eh, muñecos, ¿no? Insensibles. Yo reconozco que estoy un poco de resaca. Totalmente emocional, estoy reseteando un poco también, pensando en, en otras vías de negocio, otras cosas así. Eh, ¿Qué te ha supuesto a ti este, este boom de trabajo y todo? Sí, bueno, pues eh, claro, a mí cuando comenzó en marzo del año pasado el confinamiento en diferentes países, pues me encontré una, una realidad de trabajo que era básicamente inviable. Mm, digo, el número de horas de trabajo. Entonces, al mismo tiempo me encontraba con una obligación moral de que pues estudiantes míos, no algunos de repente tenía como mi agenda al 100%, porque mm, antes de... De todo esto, pues, algunos viajaban, uno cogía, me voy de vacaciones, tengo un descanso de una semana, voy a tener exámenes, no tengo clases. Y yo así, pues, me manejaba un poco para ir jugando con Comenzar. las horas. Hacerlo viable, ¿no? Porque yo quiero trabajar, me encanta mi carrera, pero no quiero tampoco que esto eh, se convierta en algo tóxico, ¿no? Que es que... Y bueno, entonces, cuando comenzó la pandemia que me encontré, pues, que un montón de estudiantes que llevaban, a lo mejor, un tiempo que no habían tenido clases que habían hecho un descanso y que incluso los que normalmente tienen pero viajan etcétera bueno todo el mundo estaba ahí y uno de los momentos una de las actividades que tenían ganas de hacer y, lo, y para, que a mí me enorgullece un montón no era pues tener su clase de español entonces yo me veía con la obligación moral de, de no, no, no me vi capaz de decir ah, no, no, no tengo tiempo entonces eh, eh, eh, pues me encontré con una agenda demasiado, demasiado eh, abultada, eh, más la realidad de tu vida, porque claro, tú como profesor estás aquí como un profesional, pero también tú estás lidiando con lo mismo, que estás viendo claro, que dos, tu país. Con dos hijas que tienes tú. Los bueno, eso cercado, es que eso ya, madre mía, eso nos daría para, claro, con dos niñas en edad escolar. Y luego lo que tú emocionalmente estás viviendo, ¿no? Que tú también tienes tu... las mismas preocupaciones que los estudiantes, ¿no? Que, madre mía, están cerrando todo, ¿qué está pasando? tal. Y luego, además, añadir, es verdad, eh, de hecho he leído en Twitter algunos comentarios de profesores, eh, más que en Instagram, por ejemplo. Sí que en Twitter he leído alguna reflexión como, hoy mi estudiante está vacío y, mira, ahí se echaría de menos un claustro que hablábamos hace un momento. Eh, sí, claro. Eh, el, cuando tienes un trabajo el, con el cual o a través del cual estás trabajando con personas, es inevitable que tú chupas eh, pues mucho la de, la, de, la, de la energía y de la situación emocional del estudiante. Eso es normal. Además, eh, yo con mis estudiantes me siento muy cómoda, muy a gusto y, y todo esto, pero... Al mismo tiempo yo soy la profesora, es decir, eh, eres, yo creo que eres más recipiente ¿no? de lo que te esté, él o ella te estén contando. Y claro, eh, tienes que mantener eh, pues un estado de ánimo positivo, tiene, yo me veo en la obligación de transmitir eso, que no quita que un día te puedas... Pues puedes tener un mal día y un estudiante con el que tienes mucha confianza, pero por lo general sí que estás un poco ahí pues para venga a la clase de español, vamos a relajarnos, vamos a dejar de pensar en todo esto, nos vamos a centrar y sí que es verdad, claro, todo eso como tú lo has llamado no de resaca emocional, sí, sí, sí, claro, totalmente. Eh, a, a mí me ha supuesto un desgaste muy importante eh, en todos los sentidos. Eh... ¿Te, has, ¿Te has agarrado alguna rutina especial o...? ¿Has sacado alguna conclusión? ¿Te has dicho, mira, hay que poner límite aquí o no? ¿Cómo, ¿Qué has aprendido? de? Me ha, obligado, me ha obligado mucho a trabajar conmigo misma, ¿no? a, a trabajar la perspectiva de las cosas. Eh, los primeros meses de marzo a junio, pues yo me dejé llevar... Eh, intenté llegar a todo y vi que no, que no era viable, o sea que yo me iba a romper por algún lado, físicamente estaba en mi límite, eh, tengo que decir que llegué a tener problemas de en la vista, o sea, de sí, problemas, o sea, era la primera vez, ya me había pasado alguna vez anteriormente que me, pasaba factura, los, el, que me pasaban factura las, factura las horas de pantalla, pero no, se convirtió realmente en un problema que determina en urgencias, bastante serio. Eh, y luego a nivel emocional un desgaste, un agotamiento total. Entonces, yo creo que los meses de verano me, dio, me dieron la oportunidad de pensar un poco en la perspectiva, cómo yo quiero trabajar, ¿no? El, el saber limitar un poco más el horario, aunque tengo, o sea, yo no soy un ejemplo para esto, os lo digo ya eh, a todos. <ríe> eh, me cuesta mucho controlar realmente las horas que trabajo, eh, pero bueno, estoy intentando ser más estricta, respetar, por ejemplo, festivos. Es que el año pasado eh, empecé a hacer demasiadas concesiones, ¿no? Como, ay, el sábado una clase, ¿qué importa si estoy en casa? Sí importa, sí importa. Eh, nuestro trabajo requiere, somos como una figura con muchas caras. Y, y hemos hablado de la parte empresarial, la, la parte eh, didáctica, la parte del profesor, la parte empática porque, y la parte psicológica, ¿no? porque es que estás anímica, ¿no? emocional, que estás con personas. Entonces, claro, todo eso está ahí. De hecho, yo creo que la empatía, que es algo que es muy difícil enseñar a un profesor que está emp empezando es uno de los elementos más importantes de nuestra profesión. O sea, tú puedes conocer muy bien la teoría, pero también tienes que saber, eh, puedes tener muchos cono conocimientos, tanto eh, formales, ¿no?, de lo que es el español, eh, como metodológicos, didácticos, etcétera, pero tan importante como eso de verdad es el que tú sepas leer en tu estudiante si está preparado para continuar, si puedes presionar más, si no. Yo creo que eso es de las partes... De, de las facetas más importantes de un profesor de cualquier cosa de español. Sí, de cuando te cualquier estás cosa, cuando no. Dejándonos... Sí, sí, sí, sí, de cualquier cosa, pero Leer la que jugada, un poco de lo sí, que viene delante, de al estudiante. El día que tienes delante, aunque tengas preparado una cosa, el estudiante te viene con otra cansado por cualquier cosa, es, hay que leer la jugada continuamente. eso es Has dicho complicado. antes ¿no?, que no somos robots, claro que no, no somos robots, entonces ni el estudiante tampoco. Entonces, que no va... A... Eso es una parte muy intuitiva del profesor, que claro, la experiencia te va a ayudar, pero el saber leer a la persona, ¿ah, hoy puedo presionar o no, no voy a corregir más en este... Por ejemplo, hoy me interesa más que este estudiante hable, aunque no corrija cada error de esta manera, porque es más importante que gane confianza de esta otra manera. Bueno, todo eso... Los que, los que estén viendo esta entrevista van a entender lo que estoy diciendo, entonces todo eso sí que tiene un desgaste anímico muy grande y si tú llegas a un momento a un punto en el cual estás agotada, eh, se cae un poco todo esto, pierdes, pierdes reflejos. Eh, reflejos en todos los sentidos, tanto eh, de contenido, ¿no? que está ahí como, eh, como de, de, de este reflejo de empatía, de estado de ánimo, etcétera, para poder gestionar bien la clase. Muy y además pierdes, pierdes creatividad, que para mí es muy importante. La, o sea, este trabajo es, todos somos muy creativos porque tú tienes a la persona, a un estudiante delante, y ¿cómo puedo hacer que la aprenda esto? Tienes que tener. Eh, ya sabemos que no va a funcionar que tengas el libro así, o sea, hay que ponerle mucho de ti, de recursos, de, de materiales y eso requiere creatividad, no solamente los creadores de materiales, yo creo que todos los profesores somos muy creativos porque tienes que tener tantos recursos eh, personales, eh, sociales, etcétera, que estás todo el tiempo tirando de muchas habilidades que tienes como persona y como profesional. Y Su todo eso se que... cae... Todo eso se cae, si estás agotado... Sí, si estás agotado, se cae, no tienes totalmente la razón y yo estoy segura que muchos, yo incluida, eh, uh -huh. eh, se ven identificados con, con eso que estás contando. Eh, es verdad que estamos en un momento muy, muy extremo, en ¿no? una pandemia y tal. Eh, no suele ser así, aunque también es verdad que por temporadas los profes de español tenemos meses que son bestiales de trabajo. Algunos que sí, uh -huh. algunos no pero sí no es algo lineal para nada fíjate no, no lo, lo que hemos hablado antes bueno de lo que hemos hablado antes yo creo que podría ser me estoy dando cuenta que, que el tema de esto es el apagullamiento <risa> lo has dicho tú antes y me ha encantado apagullamiento de todo el ruido que ha la información competencia y competencia no, no en plan mal, simplemente no, no, no. De, de estímulo, ¿no? es como No, si porque además a... ahora en el mundo L, ¿no? Que eh, para profesionalizarlo hay muchas facetas de, de marketing, ta, ta, ta. Que claro. sí, claro, que está ahí. Eh, entonces, sí, si hablamos de herramientas de marketing, compra, venta, etcétera tenemos que hablar de competencia, no pasa nada. Claro, claro, pero va a nivel ya de estímulo, puro y duro, aunque sea, bueno, aunque sea, ¿no? Que normalmente suele ser positivo, también depende cómo uh con -huh. de levantes pero, pero es eso es como si te ponen ahí en, en yo que sé en el centro de Tokio con todas las luces es es, sí, es, una, eso. es una sobreexposición a, a, y, y uno ya se plantea cosas apabullamiento como tú decías también a nivel técnico de todas las herramientas lo tengo que usar todo si no lo uso todo soy mala profesora si no sí sí no, no, no, seré no, aburrida no. seré tal eh, y apabullamiento también a, por eso, ¿no? Por el, el, la gestión propia de la productividad personal de, de, de poder con todo o pensar que puedes con todo. O como decimos, que a veces hay picos altísimos, a veces hay picos más bajos y mantener un poco ahí el, el temple. Yo te voy a preguntar uh -huh. una cosa y no te voy a preguntar por el número de clases ni, ni, ni nada. Es más, un poco... Porque es verdad que mucha gente... Aunque me da igual, ¿eh? que tampoco tengo No, mucha pero mucha gente que, se no gente pensando, bueno, pues yo hablo español, voy a hablar español y tal y cual, y, y qué fácil es tener un negocio online y qué bien y qué fácil, y que mira que, que puedo viajar y tengo libertad y tal. Y, y me hace gracia por eso que estamos hablando. Igual ha quedado un poco negativo, luego veremos la, la parte positiva de esta... Pero es el apabullamiento. ¿Cuántas horas trabajas al día? Y no me refiero a, a, a horas de clase, sino si contamos todo eso que hay detrás el contestar emails, el preparar de, el mandar deberes, el tal cual la clase en sí, el, la preparación, eh, la gestión de tu propio negocio, eh, haciendo una estimación cuántas horas trabajas al día, porque es verdad que siempre queda en, parece como una cosa flotante, ¿no? De trabaja y sé libre y es como libre, por favor. Nunca he trabajado yo personalmente más en mi vida. Eh, global, no solo de clases. ¿Qué media dirías tú que trabajas al día de horas? Como una media, noche, incluyendo. Pues ocho horas yo creo que trabajaré al día. O sea, una jornada completa, por decirte algo, ¿eh? porque eh, por supuesto que hay días mejores y peores. O sea, no, mejores y peores no. No quiero decir eso. Hay días que tengo más clases, hay días que tengo menos, pero necesito emplear mucho tiempo en las otras cosas, desde la administración a nivel fiscal de la, de la empresa hasta, hasta eh, pues, la, la preparación de clases, contestar emails eh, participar en cosas, porque claro, si no participas, eso es muy importante también, que no hay que aislarse, hay que participar, colaborar en cosas que van surgiendo porque probablemente vas a aprender mucho a mí, para mí eso sí, o sea, yo lo veo como pro, no como contra, eh, pero es verdad que eso tiempo, es trabajo. Eh, hombre, no puedo decirte exactamente el horario porque, claro, no, como no, no tengo no, que fechar, el... no digo, pero para todos, ¿no? Claro, porque los futuros profesores o así, en alguna, alguna conversación así que he tenido con profesores también, así tipo entrevista o de hablar un grupo, eh, ¿cuál es el, el número de clases ideal? tal Bueno, pues es que eso ya cada uno tiene que decidir cuánto dinero necesita ganar al mes, ¿sabes? Porque eso va a determinar las clases que tú vas a poder dar. Y luego, claro, cada, cada uno tiene sus retos y hay momentos. O sea, yo también he vivido el momento en el que oh, no tengo estudiantes, a ver cómo encuentro tal... Vale, yo eso, eso ahora mismo no lo tengo, que lo podría tener en el futuro, porque yo lo que he aprendido esto es que va, sube, baja, tal. Claro, es verdad que tú, según construyes tu, todo tu proyecto, pues generas más credibilidad, más autoridad. Tienes más estudiantes que te han conocido, pues el boca a boca ya se hace más grande y te encuentra gente por muchas vías que se salen de tu control. Antes decías, ¿no? Como ah, en clases presenciales usábamos materiales del blog para aprender español. Pues fíjate, yo no era consciente hasta pasados muchos años... Pues ya te lo digo yo. ...de cómo se utilizaban y, y todavía ahora, ahora sí puedo... Eh, iba a decir hacer un tracking, pero es en inglés, pero bueno, que puedo eh, hacer un seguimiento de quién utiliza materiales míos siempre que los estén metiendo en plataformas online, etc. En plataformas online que yo puedo ver en Analytics. Uh -huh. Pues ahora es muy interesante porque yo puedo ver vídeos que están usando en un en cursos en cursos de universidades escuelas de secundaria uf, tengo ahí es muy interesante y además mira qué interesante que muchos de los vídeos quizá al principio que usaba eh, PowerPoint porque es que no había muchas más cosas me sentía tan moderna, que tenía un canal de YouTube con mi PowerPoint, que lo grababa así con el micrófono del, del mismo auricular de clases. O sea, que todo más rudimentario y casero imposible. Pero bueno, eh, creo que seguramente me he ido de la pregunta, pero me preguntaste otra cosa. No, no, pero es, pero es interesante esta, esta visión. Y, y que como no hay mucha gente como tú, que lleve tantos años, que lleve tanto tiempo, que veas que tengas ese, esa visión global esa esa panorámica un poco de, de de todo no de leer lo que está pasando lo que no lo que viene lo que va las tendencias eh, uh -huh. Tu perspectiva hablábamos de control parece... de las horas y así no que hablábamos sí, del control sí, no pero me has contestado sí sí, sí. simplemente bueno sí que claro sí que, que no es fanalimon sí, sí. como digo yo esto no es no no no yo he aprendido mucho lo que he dicho ah, realmente a ver cuando yo lo que veo en muchas entrevistas o cuando leo sobre otros profesores y yo misma, ¿qué te gusta de tu profesión? Ay, conozco mucha gente y tal. Claro, todo eso está claro. Es súper bonito conocer a estudiantes, cada estudiante con su historia, gente que ha hecho cosas tan diferentes. Bueno, a mí me apasionan mis estudiantes. Pero sí que es verdad que tenemos que ver en positivo el que realmente podemos llegar a controlar parte de nuestro horario. Lo que tenemos que hacer es... No, dejarnos llevar por la no, realidad. Paullarnos. No, papagullarnos. Entonces, eh, por ejemplo, ayer, que en España era festivo, bueno, en la comunidad donde yo vivo era festivo y en, en más sitios también. Yo tomé la firme decisión de que yo tomaría ese día libre y yo por la mañana... Estaba muy feliz de poder elegir eso y hacerlo. Y muchos diréis, claro, y en un sitio que te contratan también. Pues sí, también. Pero es que también yo en verano, si decido no trabajar una semana o si traba, decido trabajar de martes a jueves y luego me quiero ir a mi pueblo antes o lo que sea, vamos, o descansar, lo puedo hacer. Y yo cuando estaba en una escuela, al final, pues claro, todo eso sí que lo tienes. Tienes que aprender, pero que bueno, que no... Que cometemos errores en ese camino, tú lo sabes Alicia porque estás en la misma situación, ¿no? Y luego también, bueno, eh, pero que aquí hay muchos factores, desde el precio de la hora, el número de estudiantes que tienes, si Entonces, tú tienes más productos, claro. sí, sí, si sí. tienes más cosas que te generan un, un, un ingreso, si no, no, no sé, es que hay muchos factores, pero sí. Simplemente era dejar un poco claro con esta este boom que hay. Que, que es una profesión complicada, muy complicada, muy demandante y muy sí. bonita y si sí, ya nos metemos en temas ya además de, de emprendimientos y tal y de crear tu propia, tu propia cosa que mucha gente dirá, bueno, pero es que María lleva un montón de tiempo, claro, ella a mí vamos, no me impresiona porque sé que es lo que hay que hacer. Pero en tu ejemplo estás al día, sigues creando vídeos, sigues creando contenido, sigues moviéndote, que no es que, ah, bueno, es que claro, ya María está y claro, no, no, no, o sea, hay es que currárselo al principio un montón y, y aunque lleves años y años y años como tú, eh, igualmente sí, esto... hay, que, eh, hay, que, hay que currárselo igual. Con ese, esa perspectiva y esa sabiduría que tú tienes ya, que tienes ya el culo pelado, por decirlo así. De, de ver de la, de la silla y de ver eh, todo lo que se cuece qué prácticas así como una, una respuesta muy muy tac tac tac ¿no? así más, más breve qué prácticas desaconsejarías sí o sí o sí a, a alguien que quiera estar que quiera llevar a, a ser como tú profe online con su propia escuela y su negocio Claro, es que para mí esto es algo permanente, no es temporal, no No es como cuando en la universidad me buscaba en mi barrio clases particulares para, pues para sacarme un dinero. Entonces, en el mundo online se complica el hecho de que te conozcan y todos sabemos, claro, quiero decir, que no es como en tu barrio, ¿no? que le dices a tu vecina, oye, que doy clases, y, o a, gente, a tu tía y al final... pues, vas Pero vamos a decir a alguien que quiere durar, que quiere establecerse... que ¿Quién quiere, quiere durar? 100%. Vale, pues lo primero, hay personas a las que les, les podría funcionar alguna fórmula en la que se convierten influencers o algo así, tienen millones de seguidores y la escuela les va perfecto y les genera un tráfico de estudiantes y de ingresos en las redes con una fórmula mágica. No, no creo que exista. Entonces, yo estoy aquí, yo soy profesora, quiero crear materiales que triunfan y que tengo más likes. ¿Por qué? Porque tengo más difusión, que la gente lo comparte más y que hablan de lo que hago. Sí, pero mi objetivo es ese, no es que diga... No es del hecho de decir, ojo, tengo un montón de seguidores. Centrarte en el tipo de seguidores que quieres tener. ¿Tú para qué quieres tener seguidores? Por un lado, para, hacer para tener más difusión y también porque tienes potenciales estudiantes, personas interesadas en, en, en llegar a tus clases. Bueno, pues un poco es que para hacer eso, tú eres un profesor. Lo que tienes que crear es un producto de calidad en ese medio. Yo creo, quizás me equivoque, no lo sé. Eh... Y entonces, no controlar tu tiempo también de exposición. Dependerá del tiempo que tengas, ¿no? Pues hoy voy a crear una story. Un tal. Tú tienes que ir viendo si te está funcionando lo que tú estás dedicando a, a estas redes y lo que estás recibiendo, ¿no? Lo que tienes en retorno. Uh -huh. Es un poco no perder eso. Yo, a mí me distrae también. No veo ahí como cuentas que digo, wow, pero que ha pasado aquí, esta persona como qué he hecho mal, yo no, porque todos nos sentimos así y al final es como yo confío en el trabajo un poco de hormiguita, de hacer cosas en las que creo y mi comunidad se va construyendo y el interés que voy creando, hay cosas que no dependen de nosotros, también os lo digo ya, claro, que lo sabemos, ¿no? los algoritmos famosos y tal, ¿También no dejarse llevar por el algoritmo que aparece en no, cada momento? No, no despistarse. Lo ha tú antes, yo ahí reconozco, yo ahí te admiro porque reconozco que soy multipotencial multi y me voy distrayendo con todo lo que no, pasa por Yo mí. también, esto lo digo para escucharme también, el o sea que a mí flipo, también me pasa. Y veo tal y, guau y tal y, y, y necesito centrarme, pero... pero Las este tendencias muy... Las tendencias de... Porque eres, a ver, yo eres no me... de piñón fijo y funciona y no hace falta estar haciendo la atención. La es que tienes de... que elegir, ¿no? ¿A qué quiero atender? ¿A que ahora cambia el algoritmo y funciona más hacer no sé qué? Es que yo desde 2011 he vivido eh, el cambio de... O sea, claro, sí. han funcionado muchas cosas diferentes y lo que puedo decir es que lo que realmente funciona es seguir creando materiales y actividades y participar en eventos de calidad significativos y que están dirigidos a lo que yo hago, que es enseñar español. <risa> eh, me parece, y vamos a acabar, yo te iba a hacer la última pregunta, me parece un poco divino eh, Última cosita, eh, tus proyectos para los 2021, ¿tienes algún objetivo nuevo? ¿Tienes algún, no sé, puede ser personal o, o profesional? Que, ¿En qué estás? Bueno, pues estoy, la verdad es que no tengo... Tengo algunas cosas en mente, como creo que nos ocurre a todos, eh, con, con materiales y así, eh, ¿qué puedo hacer ¿no? en el futuro? Pues para... Eh, tengo muchos materiales, tengo que estudiar una manera de optimizar todo eso eh, en todos los sentidos, no me refiero aquí solamente económico, sino eh, se pierden muchas cosas en, el, en, en la cantidad de materiales que hay online, entonces... Eh, un trabajo ¿no? de rescate de materiales y ver cómo eso es una parte y, y bueno, continuar trabajando en algunas cosas en las que ya estoy haciéndolo, que es pues mejorar, seguir mejorando, necesito seguir aprendiendo y, y sobre todo, pues por ejemplo, en, en algunos canales, ¿no? por ejemplo en YouTube, me, siempre quiero aprender más eh, en la parte esta de edición de vídeo, cosas así más tecnológicas. Eh, necesito el tiempo para hacer todo eso también entonces sí, tengo en el aire algunas cosas eh, pero que no las tengo desde ahora, las tengo desde hace tiempo y quiero ver, sí que a mí me ha ayudado este tiempo a, a creer de una manera más sólida en mi proyecto creer de una manera sólida, no sé si tiene sentido eh, lo que acabo de decir eh, a creer mucho más en mi proyecto yo ya son 10 años de trayectoria que tengo y tengo que decir que es que yo vivo de mi trabajo, o sea que no lo tengo como un una cosa Extra. así, satélite que me ayuda o que me da, no entonces, eh, yo ya sé que voy a trabajar, bueno, pueden salir miles de proyectos, pero yo creo que seguiré en el mundo de la educación eh, toda mi carrera, creo, bueno que si me sale algo que me interesa, vamos, yo encantada porque me encanta aprender, he trabajado en muchas más cosas eh, pero no quiero nunca no quiero cerrar puertas me gusta saber qué hay qué no hay pues para, para, para entender qué cosas puedo eh, adaptar sumar no y, y, sí pero más por mí eh, o sea eh, más por mí más porque yo me, me gusta eh, ver evolucionar no, no dejar que mi proyecto se quede estancado eh, y tengo un, lo que tengo es un dinosaurio ahí, de, o sea, no, no, tengo toneladas de, de peso, entonces, de peso, de contenido para trabajar con él. Y bueno, esto es como muy ambiguo para los que me estén escuchando, entonces. Pues no, no, me bueno. parece, o sea, me parece que has dado algunas claves, has dado, yo creo que has dado un poco también de serenidad, ¿no? De este, Porque este apabullamiento lo estamos sintiendo todos. Eh, hay mucha mucha. Inquietud. Inquietud, eh... hay la gente que está empezando, la gente que tal, las cosas que pasan, la, la ansiedad general que, que hay sí, sí, sí. Por, por, por cada estadio de, de lo que es un negocio, de lo que quieres, de tal. Y yo creo que has dado con unas claves buenísimas para. No sé, has dado paz. Yo creo que has, has dado un poco de paz, de, de, de, de coherencia, ¿no? De, de no nos volvamos locos. Que hay mucho, por lo que volverse loco, por lo que decíamos de sí, sí. los frentes abiertos y, y sin dudar es un ejemplo. No sé si te queda por decir algo más, algo que quieras añadir. Quizás la visión ¿Coberto? sería un poco... ¿Sabes cuando hay estas de, qué le dirías a tu yo de, de niña? O, ¿no? ¿Qué le es como a tu yo de hace 10 años. ¿Qué le dirías a...? Y, no, yo creo que sí que cuando nos sintamos un poco abrumados y apabollados, eh, hay que volver a, el, a, la, a tu yo inicial del proyecto y entender, darte valor, valorar todo lo que has aprendido lo que has evolucionado, lo que has creado, lo que has hecho, conseguido, etcétera. Eh, y entender y no olvidarte también de la ilusión y el, el objetivo que tenías en un principio para no dejarte llevar, ¿no? Como por esa aspiradora eh, de la parte tóxica que está ahí. Y, y bueno, y los que acaban de llegar a este mundo, que bueno, pues bienvenidos. Es un mundo muy bonito y es una profesión bonita. Tiene cosas, las buenas ya, los que llegan, llegan por eso, ¿no? Porque ven la parte buena. Y hay que tener claro que es un mundo en el que hay que trabajar mucho. Pero yo creo que la primera competencia que tienes es contigo mismo. Es decir, seguir formándote, seguir aprendiéndote, aprendiendo, perdón, ser humilde. Eh, es que yo tengo tanto por aprender que cuando a veces me encuentro algún perfil y... Que, digo, jo, que ya lo sabéis todo cuando llegas, no. Eh, es muy importante eh, que es un mundo muy humano, no deshumanizarlos. Todo ten, todos tenemos que aprender, ganar la experiencia y, y eso, seguir formándote. Eh, pues yo acabé la universidad, la carrera ¿no? en 2001 o algo así, o 2002. Es que no he parado de aprender y de estudiar cosas y de, y de formarme. O sea, esto continúa. Totalmente y no solo en materiales. ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece un mensaje perfecto para terminar esta, esta charla que yo creo que nos ha quedado más larga. Teníamos mm. unos puntos que tratar, pero la verdad es que ha sido un bueno. escucharte y yo creo que vas a ayudar, vas a, bueno estoy segurísima que vas a ayudar con tus palabras y vas a aportar también muchísima vas a bajar el nivel de ruido que, que existe, el nivel de ruido personal, de, de inquietud y tal, que todo el mundo tenemos. Así que pues nada, pues me despido de ti María y me despido bueno, de, pues... de, de, de todos. Yo no suelo hacer, vamos, bueno, no, nunca he hecho una, una entrevista o una charla así, y, y, pero me, me apetecía mucho que la gente te escuchara y con motivo de este super aniversario de 10 años, me parece una ocasión espectacular para haber hablado contigo. Sí, a mí, me, a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque me encanta eh, poder hablar con compañeras que, que sé que nos entendemos y que, no sé, me apetecía mucho hacerlo también y, y nada, ha sido muy agradable. Ojalá es mucha responsabilidad, ¿no? Como puesta ahí en, el, en mi plato, pero. Eh, ojalá que. Ojalá pueda inspirar y, y inspirar y un poco al, al mismo tiempo hay que tener los pies en el suelo. O sea, es que, eh, que esto es muy bonito, pero eh, como cualquier otro trabajo que se haga bien, como cualquier otro trabajo que se haga bien, requiere compromiso, trabajo, esfuerzo y tiene claros y oscuros. <ríe> como Absolutamente. Todo. Pues muy bien, Así. lo dejamos aquí. Muchas gracias María. Y... Hasta prontito. ¡Chao, <laughs> chao! <laughs>